Gracias al gobierno, gracias a ese proyectos que él ha hecho, yo ahorita estoy feliz con mi casita, tengo bien un baño y una cocina, un dormitorio, algo mejor de lo que yo estuve. Doña Francisca Peñalosa, abandonada por el padre de sus hijos, hace 10 años atrás, año tras año tuvo que trabajar para sacar adelante a su familia con el sueño de algún día tener una casa propia. Te voy a dar este folleto, anda, pero llamar si es posible, aquí hay tres números, me dice. Era un día, no me acuerdo si era lunes o jueves, eso no me acuerdo. Y yo aquí he llegado a mi cuarto, me he sentado y mire esos números, un número de esos he marcado y llamado. Baja aquí donde el Mercado Max Fernández, ahí estamos, le vamos a esperar, me dijo. Y yo he llevado mis documentos, pero de, pide documentos de tus guavetes, llevate eso de vos, más llevad. He agarrado mis documentos, he ido. Ya bien para mal o para bien, a ver, iré. He ido cuando me, ahí he llegado, tampoco me he hecho explicar cómo era. Una vez que presentó sus documentos, la agencia evaluó y verificó que Doña Francisca no cuente en el territorio nacional con ninguna otra vivienda a su nombre. Es así que días después se comunicaron con él. La ha sonado y yo no me había grabado los números. Me dice, señora, usted, la no, Francisca Peña, lo sabe. Me dice, sí, se la ha aprobado la vivienda. Me dice, yo me he alegrado en ese momento. No sabía qué deciría no. ese dato, yo no tenía ni un centavo. Ni cómo voy a tener, no sabía el movimiento, cómo vamos a hacer. Y entonces yo, mañana a las 8 de la mañana le vamos a visitar en su casita, vamos a hacer la medida, todo aquello. Me dijo, espérenme en EPI, me dijo, ya he subido al EPI, he esperado, han llegado, han medido, todo aquello. Me dice, vas a, tu material, todo vamos a darte, todo incluido. es. Tiempo después y con la ayuda de la agencia, doña Francisca apoyó la construcción de la vivienda propia. Le agradezco de verdad, hasta lloré de alegría, porque yo no esperaba. Yo vivía en un cuartito con mis hijos, al rincón vivían mis hijos. Yo en este cuartito no está acabado, obra fina, así, obra bruta, acabado nomás está. En ahí yo vivía con mis tres nenas. Sí, tampoco está todo hecho bien. Pero doña Francisca no es el único caso en la que la Agencia Estatal de Viviendas ayudó a que una familia boliviana tenga su hogar propio. Doña Filomena, una mujer de 49 años, es otra beneficiaria de vivienda social, quien junto a sus seis hijos y su esposo han colaborado en la construcción de su hogar. Al gobierno yo le digo gracias por haber dado esa vivienda. Sí. ¿Le pides, tal vez, más ayuda sí, sí, si hay ayudas nos puede dar nomás pues, por favor, gobierno, digo pues eso. Gracias al gobierno entonces, así ayudas a los estos. los que no tienen vivienda nos, nos han ayudado y, y gracias a ellos. Está bien, gracias a nuestro presidente Ivo por habernos dado a los niños la vivienda para que subsistan. En esta que es la democracia, por bolivianos ha entrado un boliviano a los pobres favorece. Está bien, mil gracias, yo lloro que siga adelante el Tataíbo para los pobres, para los bolivianos. Este 2018, la Agencia Estatal de Vivienda inició con la construcción de 100 viviendas sociales para sectores tan vulnerables como padres y familia en áreas rurales del departamento de Oruro. El gobierno logró un récord en la construcción de viviendas sociales con 26.000 soluciones habitacionales terminadas durante la gestión 2017 en el territorio nacional.